El director provincial de salud Ramón Morissetti se refirió este jueves al brote provocado por diferentes tipos de virus que circulan en todo el territorio nacional, donde le exhortó a la población franco-macorizana tomar medidas.